que de alguna manera tenemos que contribuir a cortar la cadena de contagio de este COVID-19 que ha estado afectando el mundo y de manera especial San Francisco de Maculí. Es que atender esta recomendación y este llamado que nos hacen las autoridades a cumplirlo al pie de, de la letra. Yo quiero pues, seguir resaltando esa labor probable e encomiable de solidaridad eh, de corazones nobles que se han estado involucrando de manera... Eh, activa sobre todo este grupo de que ha sido denominado fuerza viva de Duarte, un grupo de hombres y mujeres haciendo una labor extraordinaria recaudando eh, alimentos, recaudando medicamentos y cuantas cosas puedan ser posible para llevar aliento a toda esta población. Nosotros pues seguiremos desde este espacio, desde esta tribuna, pues resaltando esa laguna. Desde aquí pues, seguimos orando para que Dios y la Virgen María pues, le protejan, porque también ellos exponen su vida para lograr eh, salvar otra y llevarle aliento, sobre todo en este momento donde, donde se necesitan eh, medicamentos, alimentos sobre todo, porque hay sectores que son extremadamente vulnerables en este sentido, que viven del día a día, que viven del chilepeo y como, no pueden salir de su casa en busca del pan, de cada día, pues estos hombres y mujeres de San Francisco de Macorís que le duele este pueblo, eh, hombres y mujeres solidarias, ¿verdad? con un corazón gigantesco, eh, se han entregado el cuerpo y alma a través de este movimiento que coordina y preside nuestro querido padre Mochagense. Así que saludamos a este grupo, así como también otras instituciones, como es el caso de la curva Dominicana de Defensa Civil y de manera especial el cuerpo de bomberos que tenemos aquí en San Francisco de Macorís, que siempre está a la vanguardia, siempre que esta situación se y sobre todo hoy, que es una situación eh, que históricamente es la primera en este sentido que vive la República Dominicana, el cuerpo de bomberos que se ha estado integrando sobre todo en, la, en, la, en el aspecto de higienización, sobre todo del mercado municipal de aquí de San Francisco de Mazorica y yo ya de paso se tomó la decisión de cerrarlo por un asunto que es un foco de contaminación. Además, además de eso, también es un área, es una, un lugar donde conviene muchas personas y para evitar esa exposición de estas personas, muchas veces sin la debida protección, pues se tomó la decisión de cerrar el mercado. Así que reiterar esa acción del cuerpo de bombero e eh, eh, higienizando ¿verdad? esas áreas del mercado. ...y calle de San Francisco de macorís ...vimos como en días anteriores... ...también la integración del cuerpo de Humbero... ...a través de esta brigada especial... ...que llegó de Santo Domingo... ...de fumigación, una acción... ...también que debe permanecer llevándose a cabo... ...y que convencido de que cuenta... Eh, ...con esta institución que históricamente... ...ha estado siempre eh, ahí... ...donde lo necesitamos... ...así que saludamos... ...y desde aquí también pedimos protección... Eh, ...a nuestro Dios y a nuestra Virgen María... Y a las mismas autoridades para que estas personas puedan seguir realizando esa labor ardua y titánica que han estado haciendo hasta este momento. Así que quedarnos en nuestra casa, a cumplir con las orientaciones que nos dan las autoridades y, sobre todo, eh, informaciones. Ven ustedes cómo el, el Ministerio de Salud Pública, todos los días, está eh, emitiendo su boletín y, además, después de dar las informaciones, también reitera y ratifica las recomendaciones que hacen de quedar en su casa y cuál es el protocolo que hay que seguir. Eh, al momento, si usted tiene la necesidad, eh, tiene que salir a buscar en la calle, ¿De que de alguna necesidad que tenga en su casa, cuál debe ser el protocolo que se debe seguir. Ese es, de, de ahí es que debemos nosotros, pues, eh, seguirnos. Así que esa es la intención nuestra de agradecer a Papa Dios que nos permite llevar a cabo este espacio, esta tribuna, eh, para orientar y seguir informando a la población con mucha humildad hasta donde nos eh, podemos hacerlo. Así que eh, vamos a una pausa y al regreso vamos a hacer contacto nosotros con nuestra compañera, la doctora Milagro Sierra, quien nos va a hablar de cómo puede afectar el estado de ánimo esta eh, extensión de esta cuarentena que fue anunciada en el día de ayer por el gobierno dominicano. Vamos a la pausa y al regreso venimos con la doctora milagros, así que no le cambien que a breve ahora ya estamos